¡Hey! ¿Cómo están gente de YouTube? Estamos con un nuevo video para el canal Piano para Principiantes En este video voy a enseñarles a que toquen 10 canciones Bueno, 10 fragmentos de 10 canciones Tanto como músicas clásicas como músicas modernas Pero antes de comenzar quiero destacar una cosa eh, Por este ángulo de la cámara no les podré enseñar qué teclas estoy tocando por lo tanto al final del video o ahorita mismo en la baja descripción pueden chequear un documento gratuito donde, se, donde estarán las teclas para componer la música así que eh, voy a tocar las 10 canciones van a escuchar van a elegir cuál música quieren empezar y, y al final Ven el documento y ahí pueden practicar por ustedes mismos Así que sin preámbulos, comencemos ¿Qué pichi! ¿qué haces ahí? Y para terminar... <risa> y esto es todo por hoy Espero que hayas disfrutado del video Espero haberte ayudado Para que empiezas a tocar tus primeras canciones Y si es, eso Pues ayúdame con un buen like, like Suscríbete a mi canal Para los próximos videos que van a venir y, y me despido Mi nombre es Steven Cajamarca Y nos vemos hasta la próxima Piano para principiantes Chao Thank you.